Seguimos con la siguiente información y es que dicen que fue teatro lo que la joven denunció vía sus redes sociales sobre que la rechazaron en su trabajo y es que una joven usó las redes sociales para denunciar que alegadamente le habrían negado un empleo por la forma en la que estaba peinada con rizos y porque se le veía uno de sus tatuajes. La joven de 21 años resaltó su formación académica, ya que es estudiante de término de derecho y tiene preparación en idiomas inglés y español. En la publicación realizada por el comunicador Sergio Carlo en su cuenta de Twitter, las respuestas fueron a favor y en contra de la mujer. La cuenta de Instagram, Cleto, en modo de broma reveló otros videos que ha hecho la joven y dijo que eso es un teatro viejo. Escuchemos las declaraciones. Veamos este caso. Mi país está tan atrasado, Dios mío, está... Mi país está demasiado atrasado. Yo tengo un año y medio sin trabajar. Que me digan que yo no puedo obtener ese trabajo porque yo tengo este tatuaje de aquí. Que me digan que por mi cabello yo no puedo. Yo no puedo tomar ese... Retrospectiva. Pongan ah. ese video. Pongan ese video Eso te vas. <explotinhals> no te ese video. Oiga. vas. No te vas. No ¿Está Veamos este caso. Mi país está atrasado, Dios mío. Ahí podemos ver las declaraciones de ella diciendo que su país, el país, nuestro país, está bastante pues atrasado. Eh, yo la había visto porque yo la sigo TikTok, y TikToker. ¿eh? Hace bromas a su mamá y cosas así, lip -sync. Entonces, ella decía que ella había ido. Con su pelo como venía medio peladita Entonces ella había ido con el pelo No bien peinadito como desarreglado, Y con una camisa blanca manga corta Que se le veía como unos tatuajes Que ella tiene aquí en este lado Entonces que le dijeron que ella estaba muy bien preparada Académicamente pero Que lamentablemente por su peinado Y por sus tatuajes Que no iba a dejar como mucho que pensar Que las personas no querían hacer negocios con ella Cosas así pero realmente yo no puedo decir, o sí puede ser, o no puede ser, porque en este caso, aquí sabemos que eso siempre ha ocurrido. Que por tu tener o mucho tatuaje, o tener el pelo rizo, porque muchas veces, antes, acuérdense que se hiciera sí era alisado. La mujer eso era alisado, porque no nos gustaba tener el pelo así. El pelo, era un pelo despeinado, era un pajón. ¿Verdad? entonces sea, ahora ya no, ahora ya es un estilo ya de personalidad de una persona que si no quiere, puede secarse el pelo, que deja natural. Y todavía hay empresas que no lo aceptan. Pero, ¿qué pasa? Yo no puedo decirte a ti si es verdad o no, es mentira, y ya está buscando algo porque no sabemos, porque algunas empresas todavía tienen esas reglas. Sí, un show mediático de esta muchacha eh el civil en las redes gritando porque no le dieron trabajo y ese tipo de cosas yo fui uno de los que critiqué pues si usted si usted no le dan trabajo usted lo que tiene que emprender ya si usted sabe que tiene tatuaje y sabe que en ninguna empresa hoy en día la pueden emplear así eh, eh, emprenda no tuve yo soy yo le entiendo esa parte pero Show mediático en parte puede ser, pero es que muchas veces la gente se desahoga en las redes sociales. Eso pasó en el caso de una chica que yo vi, que ella sale en las redes sociales hablando de un señor que le estaba piropeando en la calle, donde ella estaba diciendo que al ella devolverse y decirle, oye, no me digas, no me llames de tal manera, porque la llamó de una manera demasiado exagerada, se me obscena, o sea, a ella. Entonces, él empezó a humillar, a decir de todo. ¿Entienden? Porque eso son cosas que uno pasa día a día. Porque, como ella decía, no es nada que tú me digas. Adiós, chula. Pero que tú me digas adiós, chula. Y yo no te responda. No siga ahí. Adiós, chula. Pero tú sí está brava. Pero tú no quejes, yo qué. Y se convierte está en la privona. Suyo. Exactamente. Ignores, siguen ignorando. Pero que está bien. Pero que tú llegas a un punto que ya te incomoda, molesta. Y que tenga ahí, ahí, ahí, ahí. A veces tú, yo paso por la calle de allí. Y ya están los mismos hombres ahí en la esquina. Y Oye. ya yo sé. Y es lo mismo. Y, y a veces pasando yo por la mueblería me siguen cayendo atrás, pero tú por qué? Y, y te pasan por los oídos y eso, ah, no, tú me ya entiendes, eso, ya ahí se está es, pasando ese y hay, tipo que de acusación chín, ya hay que bajarle un sí, hay Entonces, que bajarle, hay que llamarle la atención para, puede ser que ya porque ahora usamos los medios, la tecnología para hablar y desahogarnos diciendo las cosas que no pasan, para que tal vez se comparta y hacen algo diferente pero como te digo, puede ser que sea por view o puede ser que sí haya pasado por eso, porque como dije anteriormente hay empresas que todavía tienen ese tipo de reglas lo claro. que ella tiene que hacer ya es demostrar eh, si es cierto por, para evitar, ¿verdad? Eh, todas estas especulaciones, todo este cuestionamiento de que si es verdad o es mentira. Pero vi muchas, muchos comentarios en las redes sociales sobre esto. Y decían que lo que ella haga en TikTok y esa denuncia, o sea, no la invalida, no tiene que ver, porque son dos cosas diferentes. Claro. Eh, porque el, en las redes sociales muchas de esas críticas que le están haciendo a ella es porque como ella hace videos en TikTok, entonces sí. ella hace esto. Entonces ella dice, ah, es que eso es buscar... Eh, sonido. buscar sonido eh, y eso no es algo que no es nuevo en este país eso siempre ha pasado y se está denunciando últimamente porque ya son cosas que deberían de superarse exactamente en este paísito entonces eh, que rechazar a una persona porque tenga tatuaje o porque tenga un tipo de peinado distinto yo creo que eso ya no es eh, no es eh, propio de, esto, de estos tiempos ya sí exacto señores